El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos con cambio de O a U. Video número 28. En this video... We are going to study the following irregular verbs with a stem changing from O to U. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos con cambio de raíz de O a U. 1. Poner. 2. Ponerse. 3. Disponer. 4. Componer. 5. Descomponer. 6. Posponer. 7, proponer. 8, exponer. 9, poder. 10, dormir. 11, morir. 12, morirse. Vamos a empezar con el verbo poner. Yo puse. Tú pusiste. Él, ella, usted puso, nosotros, nosotras pusimos, vosotros, vosotras pusisteis, ellos, ellas, ustedes pusieron. Yo puse las flores en el jarrón. Ponerse. Yo me puse. Tú te pusiste. Él, ella, usted se puso. Nosotros, nosotras nos pusimos. Vosotros, vosotras os pusisteis. Ellos, ellas, ustedes se pusieron. Nosotras nos pusimos el mismo vestido. Disponer. Yo dispuse... Tú dispusiste, él, ella, usted dispuso, nosotros, nosotras dispusimos, vosotros, vosotras dispusisteis, ellos, ellas, ustedes dispusieron. Nosotros dispusimos de todo nuestro dinero. Componer yo compuse, tú compusiste, él, ella, usted compuso, nosotros, nosotras compusimos, vosotros, vosotras compusisteis, ellos, ellas, ustedes compusieron. Mi tío compuso mi computadora. Descomponer yo descompuse, tú descompusiste, él, ella, usted descompuso, nosotros, nosotras descompusimos, vosotros, vosotras descompusisteis, ellos, ellas, ustedes descompusieron. El niño descompuso la computadora. Posponer. Yo pospuse. Tú pospusiste. Él, ella, usted pospuso. Nosotros, nosotras pospusimos. Vosotros, vosotras pospusisteis. Ellos, ellas, ustedes pospusieron. Ellos pospusieron su matrimonio por dos meses. Proponer, yo propuse, tú propusiste, él, ella, usted propuso, nosotros, nosotras propusimos, vosotros, vosotras propusisteis, ellos, ellas, ustedes propusieron. Ayer Juan le propuso matrimonio a su novia. Exponer. Yo expuse. Tú expusiste. Él, ella, usted expuso. Nosotros, nosotras expusimos. Vosotros, vosotras expusisteis. Ellos, ellas, ustedes expusieron. Mónica expuso sus ideas para este proyecto. Poder. Yo pude. Tú pudiste. Él, ella, usted pudo. Nosotros, nosotras pudimos. Vosotros, vosotras pudisteis. Ellos, ellas, ustedes pudieron. Nosotras pudimos correr seis millas sin parar. Dormir. Yo dormí. Tú dormiste. Él, ella, usted durmió. Nosotros, nosotras, dormimos. Vosotros, vosotras, dormisteis. Ellos, ellas, ustedes durmieron. Los niños durmieron toda la tarde. Morir. Yo morí. Tú moriste. Él, ella, usted murió. Nosotros, nosotras morimos. Vosotros, vosotras moristeis. Ellos, ellas, ustedes murieron. Muchos soldados murieron en la guerra. Morirse, yo me morí, tú te moriste, él, ella, usted se murió, nosotros, nosotras, nos morimos, vosotros, vosotras, os moristeis, ellos, ellas, ustedes se murieron. Mis padres no se murieron en un accidente.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 El tiempo pasado. Verbos con cambios de O a U. Video número 28. El tiempo pasado en español.